¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien Y que estén teniendo un excelente día El día de hoy les traigo la parte número 8 De qué hubiera pasado si Naruto fuera la reencarnación De Kaguya, espero que les guste Y la apoyen, pues ya saben que entre más Apoyo tenga este video, más likes, más comentarios Y también entre más gente lo pueda ver Más rápido voy a traer la siguiente Parte porque voy a sentir que les está Gustando más, así que yo les voy a dar más También les recuerdo que en la descripción Encontrarán la primera parte de esta tutorial por si quieren Empezarla desde el principio y ponerse Al corriente, así como también los quiero invitar a a seguirme en mis redes sociales Los links están en la descripción Pero en especial en Facebook Ya que en Facebook estoy haciendo directos casi todos los días También los quiero invitar a que vean las otras teorías del canal Porque sé que les van a encantar Así como también suscribirse si no lo han hecho Y que compartan el canal con sus amigos También les aviso que este es el segundo video Que subo en el día Y que más tarde voy a subir otro Así que estén pendientes Activen la campanita Y no olviden checar el canal todos los días Ya que todos los días estoy subiendo videos Bueno, espero pasen un feliz día de las madres Porque no olviden que su madre es lo más importante Importante en el mundo, y bueno, ya sin más, comencemos. Continuando con la parte anterior, los otros dos ninjas del sonido quedarían totalmente impactados al ver a su compañero muerto. Mientras que Naruto dice: ¿Y ustedes qué harán? piensan seguir el camino de su compañero, pero en ese momento los dos dicen: Nos volveremos a ver y se van del lugar. Por otro lado Sasuke dice en su mente, no puedo creer que aún tenga toda esa fuerza para moverse, qué clase de entramiento ascendió Naruto, antes no eras ni la mitad de esto, mientras que Sakura abraza a Naruto y le dice, qué bueno que estás bien, por un momento pensé que morirías, eres un idiota Naruto, no vuelvas a hacer cosas así, a lo que Naruto dice, tranquila, nada me sucederá sin importar que, después de todo, tengo que cambiar al mundo. Ya después de eso Naruto, Sasuke y Sakura lograrían entrar a la torre donde se relajarían ya que aún les quedaba mucho tiempo para que terminara la segunda parte del examen Chunin, así que aprovecharían el tiempo para comer, curar la herida de Naruto y descansar junto con algunos de sus compañeros. Al mismo tiempo en el bosque Kabuto recibiría un mensaje de Orochimaru en el cual le pedía que se quedara hasta las finales ya que quería que le ayudara a investigar más sobre el poder de Naruto y Sasuke. Ya después de eso el tiempo pasaría y la segunda parte del examen Chunin terminaría, pero al ser muchos los Genin que había logrado terminar, la harían los combates preliminares, siendo todos igual que en la historia, solo que con la diferencia de que ahora Kabuto se participaría, enfrentándose contra Chouji en lugar de Dosu que no estaba. Al mismo tiempo, Sasuke lograría derrotar a su oponente sin muchos problemas, así como también lograría derrotar a Kiba en un abrir y cerrar de ojos, dejando a todos sorprendidos ya que nadie se esperaba que Naruto tuviera esta nueva forma de pelear. También Sakura lograría ganar su combate contra Ino ya que ésta se sentiría inspirada por Naruto, así que esto le daría más fuerza de voluntad para que lograra ganar su batalla, siendo esas las únicas diferencias, pues las otras batallas serían igual a la historia. Ya después de eso Kakashi se reuniría con Sasuke, Sakura y Naruto para decirles que estaba muy orgulloso de ellos, que los tres lo habían hecho excelente, después de eso le diría a Sakura que Anko la entrenaría para las finales, mientras que él mismo entrenaría a Sasuke, por otro lado le diría que tenía a alguien especial para Naruto, pero que sería una sorpresa, a lo que Naruto dice, lo siento Kakashi sensei, pero no me interesa. Kakashi se sorprende al escuchar eso y dice, ¿qué es lo que te pasa Naruto? Desde que nos vimos al inicio de los exámenes, Chunin has actuado muy raro. Puedo ver que también te hiciste muy fuerte, de verdad tuviste un gran entrenamiento, pero has estado muy raro. Así que, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que te sucedió? A lo que Naruto dice, no, no es nada, simplemente he descubierto la verdad, Kakashi-sensei. Kakashi se sorprende al escuchar eso y dice, ¿a qué te refieres con eso? La verdad de que, a lo que Naruto dice, la verdad sobre mi destino. La verdad sobre todo La verdad sobre mis padres La verdad del viejo Jokaje Y la verdad sobre usted Kakashi aún más sorprendido que antes dice, ¿qué quieres decir con eso Naruto? Quiero que te expliques, si acaso escuches algo dímelo, yo mismo te diré si es verdad o no, a lo que Naruto sin pensarlo me refiero a Obito y Rin. Al escuchar eso Kakashi queda en shock, pero después de unos segundos dice, ¿cómo es que tú, en donde escuchaste esos nombres, a lo que Naruto dice, eso no importa, solo sé que usted los dejó atrás, usted nos había enseñado que era preferible ser una basura antes, que dejar a un compañero atrás, pero usted... Hizo, usted los dejó morir, a lo que Kakashi dice, Naruto, tú. No sé qué es lo que escuchaste, pero no debes creer en lo que la gente dice, hay muchas cosas que no sabes sobre eso. Obito y Rin realmente me importaban, ellos eran muy importantes para mí y daría lo que fuera por verlos una vez más, así que te recomendaría que no los vuelvas a mencionar si no sabes nada. Pero Naruto se da la vuelta y dice, usted es el que no sabe nada, nunca ha pensado que tal vez hay muchas cosas que ignora al igual que todos aquí sin embargo eso cambiará muy pronto Luego de eso Naruto se marcha, mientras que Sakura dice, está bien Kakashi sensei, pero este responde, tranquila, no hay duda de que algo le pasa a Naruto, no sé qué es lo que sea, pero ahora con esto sé que está conectado conmigo y con viejos compañeros, bueno no importa, eso ya lo descubriremos, ahora lo más importante es entrenar para las finales, así que Sakura, quiero que te prepares para que empieces mañana tu entrenamiento con Anko. Y tú Sasuke, te quiero al amanecer en el campo de entrenamiento, tenemos mucho que hacer. Luego de eso Kakashi se marcha en busca de Naruto ya que quería averiguar más cosas, pero mientras estaba en camino escucha una voz que dice, vaya parece ser que traes mucha prisa Kakashi, aunque tengo que detenerte, necesito hablar contigo. Kakashi al escuchar eso voltea y muy sorprendido dice, maestro Jiraiya, es usted, que está haciendo aquí, a lo que Jiraiya dice, hay algo muy importante que debo decirte, a lo que Kakashi dice, si está aquí para hablar de eso imagino que lo es, aunque creo que el que esté aquí puede ser muy bueno, tal vez usted sea la única persona que pueda ayudarme en este momento así Kakashi le cuenta a Jiraiya todo lo que había pasado con Naruto y una vez que terminaría ahora Jiraiya le contaría a Kakashi sobre los Akatsuki y toda la información que sabía de ellos ya después de un rato de hablar ambos llegarían a la conclusión de que Jiraiya se encargaría del entrenamiento de Naruto así como también Jiraiya investigaría qué era lo que le sucedía y dónde había estado ya más tarde ese día Naruto se encontraba entrenando solo en el bosque hasta que escucha una voz que dice vaya eres muy hábil muchacho no hay duda de que tienes mucho talento, sin embargo aún hay muchas cosas que te falta aprender, a lo que Naruto dice, quien está ahí, sal y muéstrate, te enseñaré de lo que soy capaz. Así en ese momento Jiraiya se muestra y dice, tranquilo muchacho, este es tu día de suerte, tendrás el honor de que yo sea tu maestro, a lo que Naruto dice, pero quién eres tu viejo, la verdad no pareces alguien tan fuerte, estoy seguro de que podría vencerte sin problemas, a lo que Jiraiya dice, esas son fuertes palabras chico, ¿qué te parece si me demuestras de lo que eres capaz, si logras vencerme se hará lo que tú quieras, e incluso me iré si eso quieres. Pero si gano, harás lo que yo diga, a lo que Naruto dice, estás seguro de esto viejo, no me gustaría aprovecharme de un anciano como tú, siento que esta batalla será muy injusta para ti, a lo que Jiraiya dice, lo mismo digo muchacho, pero puedes estar tranquilo, te prometo que me voy a contener para no hacerte ningún daño. Al escuchar eso, Naruto se molesta un poco y dice, muy bien, entonces si esto es lo que quieres, aquí voy, así Naruto se lanza contra Jiraiya y estos dos comienzan a pelear, Naruto intentaría todo, pero esto no sería suficiente, pues aún así no lograría darle ni un solo golpe a Jiraiya, sin embargo Naruto no se rendiría y la batalla continuaría. Ya después de un rato así, Naruto terminaría en el suelo totalmente agotado, mientras que Jiraiya dice, ¿qué es lo que pasa muchacho, acaso ya te rindes, a lo que Naruto dice, no puedo creer que sea tan fuerte, ¿Cómo es posible que no pueda darle ni un solo golpe a este anciano, quien rayos eres viejo, responde, a lo que Jiraiya dice, mi nombre es Jiraiya, también conocido como el sabio de la montaña del sapo, uno de los tres legendarios Sanin. Al escuchar eso, Naruto dice: Eso lo explica todo, eres uno de esos tres, Jira y un sanin No hay duda de que tienes un gran poder. Ahora entiendo por qué no he podido golpearte, sin embargo, esto aún no termina. Así Naruto utiliza toda su fuerza para ponerse de pie, y después dice: Voy a lograr golpearte, ya lo verás, te daré aunque sea un golpe, te verás así Naruto utiliza toda su fuerza restante y se lanza contra Jiraiya, pero justo cuando estaba frente a él, Naruto termina cayendo al suelo inconsciente por el desgaste de chakra que había tenido en la batalla, sin embargo antes de que se golpeara contra el suelo, Jiraiya lo sostendría. Después de eso Jiraiya dice, vaya, tal vez no lo sepas, pero eres muy fuerte Naruto, me obligaste a utilizar más fuerza de la que pensaba, estoy orgulloso de lo fuerte que te has vuelto, sin embargo logro ver algo de odio y enojo dentro de ti, no sé qué, es lo que te pase, pero voy a ayudarte, quieras o no, después de todo, somos familia. Ya en la noche Naruto despertaría bajo un árbol y diciendo, pero qué fue lo que pasó? ¿Cómo es que llegué aquí? Pero en ese momento recordaría la batalla que había tenido contra Jiraiya y dice, ya recuerdo, estaba peleando contra el viejo, pero qué fue lo que pasó? Sin embargo, en ese momento Jiraiya se pone delante de él con una paleta doble y le da la mitad, mientras al mismo tiempo dice, lo siento, pero no pudiste golpearme, sin embargo eres muy fuerte, estoy seguro de que puedo ayudarte a convertirte en el ninja que debes convertirte. Al escuchar eso, Naruto dice, ¿por qué haces esto viejo? ¿Por qué quieres ayudarme? A lo que Jiraiya dice, tengo varias razones, una de ellas es porque Kakashi me lo pidió, sin embargo hace mucho tiempo le había prometido a alguien que te cuidaría. Al escuchar eso,